El video del día de hoy Soy Dani, Nuevito y el guapetón que play Pasarán Minecraft en un ascensor Donde deberán subir por distintos pisos Para luego recolectar materiales Crear armaduras y finalmente luchar con el Ender Dragon ¿Crees que podrán derrotarlo? No olvides suscribirte, dejar tu grandioso like Y comentar ascensor para más videos de este estilo Sin más que decir, ¡vamos con el video! Pues ya dicho eso Vamos a entrar al hotel Donde vamos a pasarnos el Minecraft Mira qué está Amigos, está eso. hermosísimo Oye, ¿y de, ese, de cuántas estrellas es tu Capley? Ah, según lo que yo leí En las redes, era como cinco estrellas Pero estaban en negro No sé qué, qué era eso eh? ah, A lo mejor estaban, eh, digamos que apagadas, era de noche, yo creo ah, sí, Si no, no, sí, no sí. le veo una lógica sí, sí, sí. Amigos, tú eres tontito también peor Es que es una estrella Oh, no, que ser estrella dice que tiene full calidad. No, no, no, que, que si están apagadas es que no tiene estrellas Uf, ¿dónde estamos? Ah, bueno, está bien Pues mira, estamos en el tremendo hotel Hola, buenas tardes Sí, espérate, espérate Hola, ¿qué tal, bella dama? ¿Será que me podría dar mi llave para entrar a mi cuarto? Ay, oye, creo que no habla, ¿eh? creo que está tiesa No sé aquí. qué le pasa Ay, oh, ¡Rabito! la anda? ¿Qué gid... le pasó? Eh, te voy a dar la rumba a la señorita. ¿Qué lo estoy? ¡No! ¡Pelea fosia de toro! no, Ah, ¿qué se no quitó la quitaso. Solo que daro quitrquitrquitr. Yo quiero atender quiero... luz de mujer. la la la la. Pues venga, chico, vamos entrando en el ascensor y Listo, hermanos, me maquillé para lo que sea! ¡Dele, dele, dile, dile, dile sin problema alguno. papu, a ver le damos. Cerramos el ascensor. Y comenzamos a subir, papu Hola, Amigos, guarden sus carteras y tú no vas a decir que se les vayan a caer ¿Listo? ¡Hemos llegado al primer piso! ¡Hala, es una ¿What? aldea! ¡Mira qué cerdos, los cerdos! Sí, sí, sí, sí, sí Pues nada, chicos, a comenzar a talar y a conseguir recursos Amigos, no olviden saquear todo Saquear a todos Y más al desgraciado ese de la zona de los herreros Ese desgraciado siempre tiene un montón de cosas Y muy perras, loco Es verdad, yo ya mero voy para allá Siempre tiene cosas muy chetadas A ver, ahí como está Exacto, hermano, bueno, sacale todo, sacale todo ¿Qué pasó, cómo no, pasó, qué, pasó, qué, pasó? ¿Qué visto? Tiene razón, mira, tiene diamantes y... y... Do, dos pantalones. ¡Bolo, bolo, no, no, no lo ves! Entonces ahora entiendo por qué era cinco estrellas en oscuro, hermano. Claro. <ríe> ya te daban todo desde un inicio. Bueno, me para Rabbit, ya tenemos picos. Entonces vamos a ir a picar piedrita que está aquí abajito, una cuevita. ¡Let's go! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! vamos, vamos, vamos, vamos ver, espérate! no te queda arañas! ¡Hay arañas! ¡Bro, hay arañas! ¡No, que no, no, loco, no lo queda Hay canana. ¡Un spawn, hay un spawn! ¡Hay que dañarlo, hay que dañarlo! A ver, no tú encárgate, tú no, encárgate. Me encargo. lo rompo, lo rompo, lo rompo, rompo, rompo, rompo! ¡No, No, no, no, tiene una póliza social. Me, 게... Te ayudo, te ayudo, te ayudo. Ay Ay Ayu -me, ayúdame, ayúdame. Okay. Tú no puedes, no puedes. Tú matriz, una la suma que la subiendo. Mate, loco, soy tu soy tu Salvador. que te has montado aquí, bro. ¿no? ¡Cae! Ah, eh, eh, no, pues es que mira, eh resulta que son negociantes, mira. Han Hablamos y se intercambiamos información, mira, ahí está. la información. Listo. Nación de información. Pero bro, te lo dije. Estás colocando a ser hijos, mira. ¡Exacto! Para luego venderlos Hermano, esto es un negocio Tiene un huevo Bueno, vamos a darle al botón Y nos vamos al siguiente nivel Papu, a ver qué es ¡Ah, la manera? máquina! ¡Cárrate la mano, pero tengo miedo! A ver, ¿Dónde hemos llegado? ¿Y esto? Uy, hay más madera ¡Ah, eso es un hospital, hermanos! ¿Un hospital? ¿Un centro mira, mira, mira, mira! Para que no les dé miedo Déjame poco la, la cabeza esta Es momento de hablar, hermanos Es oh, verdad, es verdad sí. Tu negocio, tu negocio, tu negocio. Ok, ¿cómo chico. cuido? Te... ¡Hola! ¿Cómo estamos? <ríe> no me hablas. <ríe> ¡Desgraciado! Pero... Bro, yo, yo no fui Nada más A ver Amigo, la... aquí no hay ¡No nada ¡No maten! ¿Qué? ¿Era un cofre trampa? ¿Qué pasa? No lo sé Ay, bueno, gracias a Dios rescaté esa cosa cutting! Era una iguana Amigo, rescatá la iguana ¡Uf! Casi Uy. no la veo Ok, chicos, entren rápido Salgamos de aquí antes de que nos descubra Y nos lleven a prisión Aquí le regalamos comida, si quiere Espero haya disfrutado de su estadía Y no olviden de eh, darnos una recomendación de tres estrellas Si puede una, igual, mejor eh, ¡Oh, eh! me sacaron aquí! Esco, <risa> ¡No se muero! ¡Me ¡Eres libre! <risa> ¡What the fuck? No, ¡Oh, su máquina! ¿Y esto? ¿Este lugar? ¿Es un cementerio! Qué ah, qué ¡A loco, está oscuro! ¡Bro, estamos en un cementerio! ¡Mira esto! ¡What! ¡No! ¡A los que les robamos las pastillas! ¡Ay, qué ¿Vale? buenas moradas, hermanos! Vale, hay que saquear, hay que no, saquear no hay el cuerpo, bro. Según vi en Scooby-Doo, hay siempre en las tumbas hay tesoros y cositas así, ¿eh? Yo diría que comenzáramos a investigar estas tumbas. A ver, aquí no, no hay hombre, nada. ¿Eh? Aquí no hay nada. nada. Aquí tampoco hay nada. ¡Un cofre! ¡Diamantes! Y hay polvo de hueso molido. ¡Mira qué play! Ya tengo mi mascota. Uno se llama Alexi y otro Alexa. Oh, qué bonito, Alexi y Alexa Qué, qué guapos, eh exacto. Mira, mira, toma Y te regalo esto de aquí, toma ¡Vaní! <risa> ¡Ah, llegamos, me! ¡Toda la tiranía. Conquistó la otra vez ¿Qué pasó, hermano? Oye, bro, bájate de no, ahí, es. Ese trono no lo veo muy seguro para ti Es que, hermano, se ve bonito Mira, intenta subirte tú ten mucho cuidado ¿Sientes oh, el poder? ¡Siento el ¡Lo poder! Sientes. ¡Lo siento! ¡Lo siento! fuck! Ok, creo que lo sentí de más, eh. Pues creo que ya hemos saqueado lo suficiente en este nivel. Así que vamos al siguiente. Oye, Rabito, ahora quedamos los dos de él, Dani. Creo que ya no. Fue un placer estar en esta aventura con el Dani, loco. Ya, se chingó. No lo volveremos a ver. Su padre que se perdió. A ver, y ya estamos en cuevas. A ver, Diamante. Voy a agarrarme mi pico aquí. A ver, lo agarramos. Comenzamos aquí a alinear cositas por acá Buenas amigos, ¿cómo andan? Estamos. Buenas noches. Oh, hola, Dani. Hombre, no, papá, ¿cómo andamos? Yo, yo te, ya te sé. Te... Oh, what? lindo a ver, ¿qué hay aquí? Amigo, no, no, no. Me mandan de regreso acá, Mira, Ay, acá hay un montón de libros y de flechas. Son las Mira, ver, ah, ¡Son ratas azules. Sí, sí, sí, sí. sí hay que liberarle. A ah, la madre. Amigo, mira, no se Atrás, atrás, atrás. Atrás, ahí, tío, pero... La bestia. A su <risas> máquina. Oh, claro, es que hay spawn. Quítalos, quítalos, quítalos. Ahí está. Ahí cómo chico. Dale rabito. Ahí dáñalo! dánalo. Wow. ahora, hay que acabar con estos sucios. Solamente hay que acabar con ellos y ya está. Hay otro québle, otro. Voy a comer una manzana. estas A ver, ahí está. Toma, toma. Pues nada chicos, yo creo que ya estamos más equipados que antes. Pues, deberíamos de irnos ya de este lugar Ya no hay nada más que hacer aquí Ya me llevé mi ally Ya salvamos a los villanos Ya lo saqueamos Ya, ya tengo... digo que sí, ya vayamos lo mejor o la... Rabito, Rabito, ¿me no pagan ¿no? un impuesto para seguir viviendo o los exploto aquí mismo? ¡Ustedes deciden! No, mi pana, no, no, no, no, no. pobrecito, loco, ¡Rabito, ¡Rabito, no! pobrecito ¡Rabito, ¡Rabito, ¡No hagas explotar! Aparecían. Ya está tarde, no quisieron pagar, es parte de la vida ¡Vámonos! Uy, mira dónde estamos ya Estamos Estamos en el líder wow, Mira con, con cuidado a Danito. Danito. Pero dale Ah, caray Se murió Pero mira poquito, loco eh? Yo tengo te... Caminito, oh, mira, oh, oh, mire, oh, mire, oh, mire, fíjate, mire. bro Que hay fleches Caminito, caminito ¡Cárrame! ¡Claro, ¡Ah <ríe> Amigo! ¡Me están cocinando a. Tengo que continuar con el camino de rabito Para poder llegar a eso ¡Ay! ¡Ay ¡Me quemo! ¡Hola, chicos! ¡La venta el parkour! ¡Vámonos! A ver, a ver, resistencia de fuego Ok, ok, ok, ahora ya no me puedo quemar no, ¡Vámonos! Ahí ¡Me está. caí de nuevo! ¡No ¿Era los blaze! Bueno, tenemos que matar a los, a los Blaze para que no den las varitas Y así hacer los ojitos A ver, vamos, abriámoslos aquí ¡Está ahí, está ahí, está ahí, okay. este, Vale, uy. yo tengo resistencia de fuego Así que no me pueden afectar en nada Ya tengo mis 12 varitas, así que es momento de retirada, chicos. ¡Vamos! que qué ¡Rápido, ¡Muy bien! Retirada, ¡Muy bien! ¡Retirada! ¡Retirada! Hermano, se llama con usted, pero no ¡No presiona! ¡No la presiona! ¡No presiona! ¡No la presiona! ¡No la presiona! ¡No la presiona! ¡No la presiona! ¡No la presiona! ¡No la presiona! ¡No la presiona! ¡No la presiona! ¡No la presiona! ¡No ¡No la presiona! ¡No la presiona! ¡No la ¡No ¿Eh? ¿Cómo que? Lo, lo, ¿Lo tú ¿Cómo? En este piso nos topamos con un laberinto de cristales tintados. La verdad es que nos tomó mucho tiempo en entender cómo escapar de aquí. Pero descubrimos un cofre en lo más alto. A ver, y este cofre cae. ¡Uh! Hay arco de fuego y poder Hay ojos de... No, chicos, mira, mira hay un arco para cada uno Hermanos, síganme, mira Métense, aquí ya está el elevador okay, Mira, más fácil el <ríe> Miren, chicos, aquí les tengo arquitos Pues ya acabamos este lugar Y nada, nos vamos a Este lugar muy extraño Ok, ok, aquí Quiero que no me tocar arriba Uy, estamos, estamos, estamos Me nos toca? Estoy emocionado Vámonos Uy, mira esto ¿Qué ese ¡Ya! ¡Ya casi! ¿Cuánto? Ah, what? Es que me a caer mis Ay, no mames pensé que me ha ido el mapa Espérate, pero venga, venga A la misa venga, Vengan al ascensor, vengan, que falta un piso Arribita, podemos ir arriba. Ah, que todavía no subimos Arriba, a ver, a ver, a ver, dale Listo, aquí estamos No manches Ahora hay que colocar los ojos A oh, la colocalo, ok, colócalo, colócalo, colócalo, esto. hermano Ahí está el portal ¡Sate! ¿Qué haces? ¿Dónde estamos? Estamos, estamos ya en el... Hermanos, eh, tengan Estamos ya en el... Y terminal. tengan Uy, uy. en final y abramos uy, Ahora sí, con mucho cuidado, de... ahí Gracias. está Listo, listo, ya estamos aquí Ahora hay que matar solamente a la dragona ¡Es asquerosa! Y nos pasamos el Minecraft A ver, tú da... ¡Vamos, la... vamos, vamos! Tú dañas los, los cosos esos, esos, rapetos eso? Yo mientras le voy a pegar a la dragona ¡Listo! ¡Uy! Le quitamos bastante, ¿eh? ¡Mira, mira, mira cuánto le quitamos! Dispárate bien ¡Viene malo! ¡Pero es que le falla! ¡Mira, mira! Así, como una máquina del tryhard. Exacto, exacto. Oye, pero ¿no habría que esperar mejor que bajara y ahí sin dispararle? Ah, bueno, tienes razón. Entonces hay que esperar. Vale, vale, vale. ¡Está bajando, está bajando! En es nuestro momento! ¡Dispárale! ¡Dispárale! ¡Dispárale, gracias. ¡Dispárale! ¡Tarjetrona! Vale, vale, vale. Yo me voy a encargar dale la cabeza, la cabeza, mano. Vale, le doy espadazo, le doy pasos. Me hago aquí abajito. ¡Le doy, le doy! ¡Le disparo! ¡Listo, listo, listo, listo! ¡Ya, ya tienen menos de vida! ¡Vamos, vamos! ¡Continuemos! ¡Listo! ¡Oh! ¡A la madre! ¡Aquí, dale, dale, dale! ¡Dale, dale, ¡No la dejen ir! ¡No la dejen ir! ¡Ahí está! Tarjetela, ¡Dele! ¡Muerto! ¡Oh, my Pues ¡No! ¡No! ¡Pues qué fácil, ¿no? Con esas flechas que nos dieron. Este arco de poder. ¡No, hombre! ¡Ya no hemos pasado! Minecraft en un elevador. Nunca utilicé mi totem. ¿Vamos? ¿Vamos? ¿Pero qué haces? ¡